Buenas tardes hermanos, mi nombre es Laura Garzón, soy miembro Manmin Colombia. Mi presente este testimonio es para glorificar a Dios Padre. Hace aproximadamente dos semanas eh, tuve una fuerte gripa. Eh, en las tres ocasiones que he llamado a mi pastor David a recibir la oración poderosa eh, a través del pañuelo poderoso que mi pastor principal ha orado, he eh, recibido esa gracia de sanación. Inicialmente yo empecé con una gripa, con una congestión nasal y un dolor de cabeza muy fuerte Yo llamé a mi pastor David y cuando mi pastor David oró por mí eh, yo podía respirar mucho mejor Al pasar los días nuevamente yo llamé a mi pastor David porque eh, a través de la gripa que ha tenido perdí el gusto y perdí el olfato Realmente, hermanos, no tenía apetito, no quería comer nada, la comida, no me sabía nada, entonces realmente no, no quería ni siquiera comer, pero comía porque sabía que me tenía que alimentar, entonces como a raíz de eso yo lo que hice fue eh, como otra vez no buscar a Dios y comenzar otra vez en la oración de Daniel debido y a raíz de lo que me estaba pasando. Entonces, nuevamente llamó a mi pastor David. Mi pastor David nuevamente oró por mí. Eh, en esta ocasión se me quitó el dolor de cabeza y recuperé el gusto. Eh, llevaba aproximadamente dos semanas que no recuperaba el olfato. Y el día miércoles me presenté al culto. En esta ocasión me presenté al culto con un corazón dispuesto y con arrepentimiento. Realmente, cuando terminé el culto, llamé a mi pastor David y le pedí nuevamente la oración. En esta ocasión, mi pastor David me dijo que, que recibiera la oración con fe, que me determinara a cambiar. Eh, realmente, yo de todo corazón recibí la oración. Y al terminar la oración, mi pastor David, eh, él me dijo que, que fuera con fe y oliera algo. Yo lo primero que hice fue ir a oler, eh, aplicarme una loción y oler. Hermanos, a mí solo me salían lágrimas de agradecimiento, porque a pesar de mis fallas ante Dios Padre, Dios Padre está con nosotros Y nos protege en su espacio espiritual Y Hermanos, olí Mira, no huelo normalmente como uno naturalmente huele Pero hacía más de dos semanas que no olía y ya percibo olores Entonces quiero dar mi testimonio Para glorificar a Dios Padre Y sé que Dios seguirá orando en mí y sé que si sigo cambiando, voy a recibir esa, esa sanación total. Entonces, hermanos, este es mi testimonio. Quiero darle la gracia y honra a Dios Padre, a mi pastor David, que siempre está muy pendiente de todos nosotros. Y estamos siendo protegidos en el espacio espiritual de mi pastor principal. Gracias, hermanos.